Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Estamos aquí desde el canal de la televisión TUM y bueno, para comentarles noticias, información que surge aquí del ámbito universitario, actividades que se están haciendo y como ya nos estamos acercando al cierre de este año 2022, hay muchas actividades que se están haciendo, eh, talleres de capacitación, charlas, eh, todo lo que tiene que ver con actos... Eh, de fin de año, de colación, así que un montón de actividades para compartir con ustedes, entrevistas por supuesto para la jornada de hoy, como siempre le proponemos. Eh, Recordad que podés ingresar en transmedia.unam.do.ar, la página donde nos ves en vivo a través de streaming y también tenés la mediateca con todos los contenidos disponibles. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con todo el contenido para hoy. al día y vamos a charlar acerca de una actividad que está realizando la empresa Arauco aquí en el campus de la Universidad Nacional de Misiones. Eh, lo tenemos presente al licenciado Misael Bustos y de la Coordinación Operativa Proyectos Educativos de Arauco eh, que nos viene a visitar para comentarnos entonces lo que están realizando. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días Florencia, ¿cómo está. Bueno, un gusto y, y queremos saber de qué se trata esto, del de, eh, involucramiento también con los estudiantes, ¿no? Sí, eh, nosotros estamos eh, hoy día, mañana uh -huh. y el jueves, acá en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, uh -huh. frente al edificio eh, Módulo de Ingeniería. Uh -huh está estacionado el tráiler Mundo Forestal y una carpa eh, temática y estamos con un programa que eh, se llama Raíz de Talento. Eh, ya hemos estado en la Facultad de Ingeniería de Oberá, eh, en otros eh, centros universitarios, y el programa Raíz de Talento pretende, eh, digamos, una alianza estratégica entre la empresa y la universidad. Uh -huh. Y en este caso, eh, con la Facultad de Ingeniería para eh, la oferta de planes de, de ingreso a, a las plantas industriales, becas, eh, pasantías y todo lo que a los estudiantes de los últimos grados o años, estudiantes avanzados de ingeniería química, les interesa. Uh -huh. Entonces eh, hemos venido con esa propuesta, vamos a estar acá atendiendo y aprovecho de invitar a estudiantes de todas las facultades que están acá en el campus a que nos visiten y vean eh, está eh, lo que es la experiencia mundo forestal, que eh, es muy novedosa, tiene que ver con la sostenibilidad, con la huella de carbono y nosotros hemos eh, creado un eh, registro para que los estudiantes eh, pasen a formar parte de una base de datos que la empresa en su momento analiza y llama a aquellos estudiantes que están en los últimos eh, cursos o a los recién egresados para que, eh, si les interesa, la posibilidad de incorporarse a una empresa del tamaño ¿cierto? y la importancia que tiene Arauco eh, en Misiones, en Argentina y en el mundo. Sí. ¿Nos puede recordar eh, sintéticamente qué es Arauco, de qué se encarga, en qué, en qué trabajan? Sí, Arauco es una empresa foresto industrial eh, que está localizada en el norte de la provincia de Misiones ...con su base patrimonial de bosques y con sus plantas industriales. También está en Zárate y en Santa Fe. Uh -huh. eh, Arauco es una empresa eh, que está ubicada en, en varios países... ...y tiene su negocio en más de 30 países del mundo. Y yo destacaría una particularidad de que a partir del año 2020... Uh -huh. Arauco eh, fue certificada como la primera empresa forestal industrial carbono neutral en el mundo. Es decir, que esta ecuación de emisiones de gases de efecto invernadero versus el oxígeno que producen sus bosques, más las energías limpias que utiliza en sus procesos industriales, es una ecuación que da eh, cero o eh, a favor, digamos... Amigable de, con el medio ambiente. ¿no? Absolutamente. Uh -huh. Ser una empresa carbono neutral hoy, eh, digamos, es... El objetivo de la mayoría de las empresas. Sí, es en el lo que mundo. están buscando hoy, hoy en día, ¿no? Empresas, países sí. y. Bueno, hoy eh, en, en, en la COP 27 que se realiza en Egipto, se está discutiendo precisamente estos grandes macro objetivos que tiene eh, la humanidad y el planeta, ¿no? De llegar a ser eh, carbono neutral. Uh -huh. ¿Y en, en los procesos de, de trabajo en qué se especializa Arauco? Bueno, Arauco tiene acá en misiones. Eh, ...una planta de celulosa, uh -huh. tiene un centro eh, industrial en Piraí... ...donde se producen tableros MDF y un gran aserradero... Uh -huh. ...que produce madera aserrada obviamente para el mercado local... Uh -huh. Eh, así que bueno, la búsqueda entonces dentro del área universitaria es eh, de estudiantes o eh, graduados que puedan sumarse al plantel de Arauco, Exactamente. que sería la, el objetivo. Exactamente. Uh -huh. Hay un programa de desarrollo sí. de 18 meses donde eh, los egresados, los ingenieros, pueden ir eh, digamos, transitando distintas áreas uh -huh. de producción, eh, planificación, mantenimiento... Entonces, durante 18 meses van eh, haciendo un desarrollo dentro de la, de la empresa y ellos después pueden elegir dónde quedarse. ¿no? Si es que quieren quedarse, digamos, claro. y ser parte de la, de la empresa. ¿Y uh -huh. eh, ¿cómo, cómo ven la provincia eh, en cuanto al desarrollo de, de todas estas industrias? ¿no? Sí, bueno, eh, la industria forestal <coughs> en general ocupa un, un, un espacio importante en. ...lo que es el Producto Interno Bruto de la provincia... ...y la actividad forestal es, junto con el turismo... ...por excelencia, digamos... Claro. ...lo que sostiene económicamente a Misiones... Uh -huh. ...entonces no es eh, raro que muchos profesionales... Claro. ...terminen trabajando de manera directa o indirecta... Eh, ...con la actividad forestal... Sí. ...en este caso Arauco apunta, eh, y acá en, en, en Posadas... ...a ingenieros químicos... Uh -huh. ¿eh? pero también es una amplia gama de profesionales claro. lo que demanda. Uh -huh. Es decir, normalmente nos asocian con la ingeniería forestal sí. o con la madera, claro. pero eh, Arauco es una marca empleadora de muchas eh, profesiones, muchos uh -huh. profesionales, digamos, hasta del área de comunicaciones. Sí. ¿Mm? Usted viene de otro lugar. Sí, sí, yo soy eh, de Chile, pero hace muchos años que sí. vivo. ...y trabajo en Argentina y acá en Misiones. ¿Ha uh -huh. encontrado un lugarcito para desempeñarse acá? Sí, sí, hay lo que se llama técnicamente un nicho uh -huh. maravilloso. Misiones es una provincia encantadora... ...donde se da desde el punto de vista forestal... Eh, ...un equilibrio magnífico. Uh -huh. eh, y quiero señalar también que este sí. equilibrio... ...lo expresa Arauco en su patrimonio... ...dado que eh, el 50%... Uh -huh. Eh, ...de la superficie que posee Arauco en Misiones... ...son bosques eh, nativos... ...es selva atlántica, bosques que están eh, sujetos a eh, protección... Uh -huh. ...y eh, una forma como eh, la empresa aporta al mantenimiento... ...de la biodiversidad en la provincia... Uh -huh. eh, ...Arauco fue declarada hace pocos años... ...la capital de la biodiversidad en Argentina... ...entonces los valores eh, ecosistémicos que tiene son fundamentales, entonces es clave que la industria forestal esté comprometida y en este caso Arauco está comprometida con la conservación de la biodiversidad del bosque atlántico. Uh -huh. Y el tema de esto de la de, eh, deforestación, de, de todas estas estos males ¿no? para uh -huh. el medio ambiente, ¿cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo tratan de, de revertir esa situación ¿no? que es tan complicada a nivel mundial? Sí. Bueno, eh, Arauco está presente en la COP27 eh, sí. con, con propuestas claves como esto que yo le indicaba inicialmente sí. de lo que es el carbono neutral, la, el carbono neutralidad. Ahora, Arauco en misión está certificada con FSC sí. con todos los sellos y los estándares internacionales sí. ¿cierto? que la hacen ser eh, una empresa eh, sostenible fundamentalmente y... Eh, para eso es sometida permanentemente a auditorías externas, digamos, para certificar claro. esta sostenibilidad. Uh -huh. Entonces nosotros creemos que de esa manera Arauco es una suerte de ejemplo para el resto de las empresas forestales industriales de hacer las cosas bien y de que la actividad sea sostenible. Claro. Uh -huh. Esto de la sostenibilidad y los objetivos de la ODS para 2030, digo, ustedes están trabajando fuertemente en eso también. Absolutamente. Sí. Y en el caso de los programas educativos, uh -huh. Arauco desarrolla desde hace muchos años, más de una década, sí. programas educativos en los distintos niveles de la educación. En escuelas primarias, en escuelas secundarias, escuela escuelas terciarias, también con jóvenes desocupados y trabajamos fundamentalmente los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Misael, eh, bueno, para recordar simplemente hasta cuándo van a estar aquí en el campus. Sí, vamos a estar tres días, uh -huh. hoy día, uh -huh. martes, miércoles y jueves. Bien. ¿Mm? Y eh, los estudiantes pueden elaborar su currículum, pueden hacer diferentes actividades, ¿no? Por supuesto, búsqueda. los invitamos, van a ser cordialmente recibidos en nuestra carpa temática, hay un equipo de guías que también los van a invitar a conocer el interior de eso que ustedes han visto ahí, que uh -huh. es el trailer mundo forestal. Sí, ahí estamos viendo en imágenes. Sí, eh, que es una actividad muy novedosa, tiene un factor sorpresa que por ser sorpresa no se lo puedo contar. Bien, hay que ir antes hay a si... Hay que ir, sí, los invitamos cordialmente, eh, hay un grupo de guías, hay mucha información, ahí tenemos, como les decía, un, un código QR donde eh, rápidamente un estudiante puede registrarse en nuestra base Perfecto. de datos y acceder a los beneficios del programa Raíz de Talento, que es el objetivo por el cual estamos hoy acá en la Facultad de la UNAM, Perfecto. en Posadas. Muchas gracias, Misael, por la visita y, bueno, esperemos que sea un éxito esta actividad. Dale, muchas gracias a ustedes por la nota. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa, en el día y ya seguimos. Bueno, estamos de regreso aquí en Al Día y vamos a charlar sobre otro tema ahora que tiene que ver eh, con un, un, uh, un organismo. Si, bueno, ahora vamos, me va a corregir él. Eh, PATEC, el parque de apoyo tecnológico, tiene que ver con los microemprendimientos, con los emprendedores, eh, con todo este mundo productivo. Y lo tenemos para charlar sobre este tema a Daniel Benítez, que es el director del PATEC, que queda aquí en el. Eh, de manera física en el campus de la Universidad Nacional de Misiones. Así que bueno, te damos la bienvenida, Daniel. Bueno, muchísimas gracias Florencia por la nota y por recibirme. Bueno, el Parque de Apoyo Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas es eh, un centro de vinculación y transferencia. Ahí está, no era un organismo. <ríe> no, pero está bien. Es un centro de vinculación y transferencia sí. eh, con el sector público y privado. Uh -huh. Es un eje estratégico para nosotros como institución, como Facultad de Ciencias Económicas y también para la gestión el la vinculación y la transferencia de los conocimientos genuinos eh, generados en la facultad. Sí. En ese sentido, en el Patec funcionan algunos programas, eh, por ejemplo, Incubas, que es el programa de la incubadora de base social, que hace un par de semanas tuvo su jornada en el campus muy exitosa, donde participaron más de 18 organismos de toda la provincia. Y también ahí nos dimos cuenta de la necesidad y la demanda que había de los estudiantes y alumnos de la facultad que tienen sus emprendimientos y necesitaban un apoyo o necesitan un apoyo en cuanto a la elaboración de plan de negocios, planes de marketing, bueno, claro. todo lo vinculado al desarrollo de sus emprendimientos. Uh -huh. Una cuestión no menor, ¿no? Eso que hemos detectado. A partir de eso estamos trabajando fuertemente en no solamente que los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas se acerquen a la incubadora, sino todos los alumnos de la universidad, más allá de la comunidad en general. Claro. Sí, porque hay muy buenas ideas, uh -huh. muchos emprendimientos y que necesitan ese apoyo para darle el orden administrativo al emprendimiento. Uh -huh. ¿no? También funciona el programa de capacitación y transferencia, que es básicamente un programa de cursos virtuales para la comunidad uh -huh. a medida. Actualmente uh -huh. tenemos preparado, estamos prestos a lanzar el primer nuestro primer curso virtual que mm -hmm. se, será sobre marketing digital ¿sí? con docentes de la facultad, eh, obviamente adaptado a las necesidades del medio. ¿sí? Así que en ese sentido estamos, estamos muy contentos también con esta iniciativa y también funciona el Observatorio eh, Cumbicua ¿sí? de Ciencias Económicas donde bueno, actualmente se encarga de elaborar ciertos informes sobre temas estratégicos para la provincia. Y, e indicadores, ¿no? que es, que es sí. fundamental para el control y, y el progreso. Así que un montón de actividades, sí. investigaciones, proyectos y demás que, que trabajan ahí sí. en, en el centro de esto, ¿no? Sí. Y bueno, físicamente adaptaron este lugarcito. Sí, que es físicamente. Muy querido para sí. la universidad porque, bueno, tiene sí, años. Sí, físicamente funciona sí. donde era el ex-comedor antes, Ajá. hace muchos años, de la Facultad de Ciencias Económicas. Cuando uno ingresa al campus es el edificio blanco a la derecha, ahora está. Estamos contentos también porque está señalizado, está, hemos puesto los carteles. Buenísimo. Así que, y bueno, contamos con un amplio espacio para el desarrollo de estas actividades. Y actualmente también quería contar que estamos eh, planificando dos programas eh, fundamentales que para nosotros. Uno es que es Emprendedorismo y Desarrollo Local y otro que es un programa dirigido a empresas familiares. Ajá. ¿sí? Que esto fue planteado justamente por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, ¿sí? en reuniones que hemos tenido con ellos para ver qué necesidades había. Bueno, nos plantearon ese, ese, esa necesidad de un programa específico para empresas familiares. La mayoría de nuestras empresas del medio son familiares uh -huh. y necesitan un programa a medida. Claro. Y entonces estamos trabajando fuertemente en, en eso uh -huh. y también para el sector público, ¿no? para trabajar con el, los gobiernos municipales provinciales y también, bueno, la tecnología nos permite trabajar a nivel nacional. Uh -huh. Así que en ese sentido estamos con, con bastante trabajo, con muchas iniciativas y lo positivo es que participan muchos estudiantes, uh -huh. ¿sí? Eso es algo a destacar, muchos estudiantes que también estamos eh, buscando la forma de incorporarlos a los programas bajo y que tengan algún otro beneficio, ¿no? claro. Como es unas prácticas calificantes que ya existen en la facultad, las prácticas eh, profesionales supervisadas uh -huh. ¿sí? que, bueno, como escuchaba anteriormente a Arauco, eh, que vino como a captar estudiantes, uh -huh. ¿no? Sí. Nosotros la idea es eso también, que los, los mejores estudiantes puedan calificar integrarse al programa y a partir de ahí tener oportunidades con las empresas del medio. Uh -huh. eh, ¿Cuán necesario era este aporte? Porque es un aporte importantísimo el que ustedes brindan a partir de ahora el funcionamiento del PATEC, Digo, a todos estos relevamientos, investigaciones, estudios, ¿no? En cuanto a los factores económicos y demás para la provincia. Sí, sí, la verdad que era, es, es fundamental para nosotros, era uno de los ejes de la gestión y es una línea estratégica esto de la vinculación sí. y la transferencia con el medio. Era absolutamente necesario y por eso hemos creado eh, este centro, ¿no? Este centro de vinculación y transferencia para, eh, bueno encargarnos de estas actividades mm. en forma eh, concreta, claro. sí, en forma concreta y con mucha fuerza, porque reitero, participan docentes, estudiantes y graduados. Los mm. ¿no? tres claustros. Sí. Eh, ¿Desde cuándo está funcionando el.? Bueno, el PATEX se aprobó este año en Consejo Directivo, a principios de año, y formalmente está, eh, empezó a trabajar bueno, con el espacio, en el espacio físico que, sí. que recién mencionábamos a partir de mitad de año, a partir de julio de este año hemos podido eh, canalizar todas estas necesidades en ese espacio físico, así que también contamos sí. un espacio que actualmente se utiliza para conferencias, charlas, y la verdad que es muy lindo, lo invitamos a todos a conocer, uh -huh. ¿sí? Los invitamos a todos a conocer y las puertas están abiertas para escuchar propuestas también. Buenísimo. Daniel, ¿cómo puede hacer la comunidad, digo, que no está dentro de la universidad, para sumarse al Patec, para poder tener ese asesoramiento? De una forma muy simple, simplemente acercándose sí, ¿sí? acercándose al Patec, escribiéndonos a nuestras redes sociales, por Instagram. Uh -huh. ¿sí? Eh, nosotros estamos abiertos, siempre hay gente, siempre los va a atender alguien ¿sí? simplemente hay que acercarse o nos escriben, reitero, a nuestras redes sociales o se comunican con la facultad y los van a guiar hacia donde estamos así que los esperamos a todos uh -huh. Bueno, una pregunta de, eh, que surge, ¿qué tipo de empresas o emprendimientos abarcan ustedes? Bueno, es en, principalmente emprendimientos próximos a iniciar pero como, como te comentaba hace un ratito, nos hemos dado cuenta que hay muchos emprendimientos claro. que están en funcionamiento, pero necesitan esa ayuda sí. eh, extra. ¿no? Eh, digamos que el, la base es amplia sí y después trabajamos con pymes sobre todo, pymes y empresas familiares, como, claro. como te contaba, que son la mayoría... Sí. Eh, que hay en nuestra provincia. Pero digo todo tipo de ah sí de rubros, en cuanto a rubros sí sí sí. Desde Con... producción no sé sea, es... de jugo a sí exactamente, textil, todo. exactamente la sí. la gestión y la administración es transversal a uh -huh. todo sí simplemente hay que adaptarla a cada emprendimiento a cada rubro. Pero sí, es para todos. Así que, bueno, los, los emprendedores tienen un lugarcito entonces sí, ahora para trabajar, para tener una guía más que nada, ¿no? un sí, asesoramiento los emprendedores sí. y, so, y las pymes, las ¿no? Las pymes, sí. ese es nuestro gran objetivo también, poder, uh -huh. poder ser un centro de referencia en la provincia a la hora de pensar uh -huh. eh, en capacitaciones uh -huh. y transferencia de conocimientos. Uh -huh. ¿Cómo responde el, el público de dentro de la UNAM? A este muy público? bien, sí. muy bien. La verdad que primero es toda una sorpresa, ¿no? El sí. edificio ahora nuevo... Eh, pero muy bien se acercan muchos docentes a interiorizarse de qué se trata. Nosotros estamos con una fuerte publicidad también en las redes sociales y en las páginas institucionales de la sí, facultad. Sí. Así que en ese sentido estamos bien. Creo que el año que viene será un gran año para nosotros. Uh -huh. Bueno, teniendo en cuenta también los 50 años de la universidad. Exactamente. Así que... Este es un gran logro sí. y va en ese camino ¿no? de las líneas estratégicas planteadas por la universidad. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, te esperamos nuevamente. Bueno, gracias a vos, Florencia. Gracias a todos. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa ahora. Recordad, podés ingresar en todas nuestras redes sociales. Nos encontrás como un amtrasmedia. Chao, lo aquí en el informativo y vamos a compartir ahora una charla con estudiantes de ingeniería química de aquí de la universidad nacional de misiones están desarrollando un proyecto para eh, hacer con cáscaras de frutas eh, de residuos orgánicos y yerba mate compost para luego eh, si es posible colaborar con el jardín botánico para especies nativas así que bueno le dejamos la charla aquí Estamos de regreso aquí en el informativo al día y vamos a hablar ahora de compostaje, de residuos orgánicos, eh, sabemos la importancia que tiene esto eh, y nos visitan hoy Sofía Cantero eh, y Magaligros, son estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Químicas y Naturales de aquí de la UNAM, eh, para contarnos esta, esta iniciativa que tienen aquí en, en el campus precisamente. Así que bueno, ya te, les saludamos. ¿Cómo están? Hola, ¿todo? ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo surge esta idea? Y cuéntenos un poquito que, de qué se trata. Bueno, surge porque estamos, como dijiste, estudiando Ingeniería y Química, estamos uh -huh. en el quinto año terminando la Orientación en Ingeniería Ambiental y en base a los conocimientos que estamos tomando a, eh, con respecto a esta problemática, eh, nos dimos cuenta de que los residuos orgánicos son el mayor problema en cuanto a residuos y de los que menos nos, nos ocupamos. Uh -huh. Así que como estudiantes y eh, futuros profesionales ten, decidimos que teníamos que, que involucrarnos. Uh -huh. Así que la idea surgió en, en el grupo, digamos. Uh -huh. eh, empezamos armando la idea, armando el proyecto, después viendo cómo podíamos armar los basureros donde podíamos disponerlos, qué hacer con esos residuos surgió la idea de eh, compostarlos para, para poder darle una vida útil final al, a los residuos. Uh -huh. Bueno, por ahí se pueden explicar para los que no están tan al tanto de qué es el compost, qué es, qué es compostar. Claro, nosotros lo que vamos a hacer con estos residuos, tenemos un compostador justamente en la planta piloto acá de la facultad, que decimos utilizarlo nuevamente porque estaba sin uso y con eso vamos a hacer, con hierba y lombrices californianas es la idea. Eh, hacer el compost ahora, arrancar ya en estos meses, en diciembre, y luego donar esto al jardín botánico para probarlos en especies nativas, a ver si funciona o no, si está lo que queremos lograr. Claro, de estos residuos la idea sería eh, generar abono. Totalmente. ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y cómo es el proceso del de, de orgánico? ¿Cómo pasa? Bueno, hacer... primero vamos a recolectar todo lo orgánico, tenemos los basureros que están dispuestos de manera estratégica por todo el edificio uh -huh. del campus de acá de Exactas, eh, cada, eh, cada basurero tiene un cartel donde indica qué se puede tirar y qué no porque no todas las cosas orgánicas se pueden se pueden compostar eso es importante saberlo uh -huh. porque nosotros vamos a trabajar con hierba y restos de, de frutas cáscaras y esas cositas eso sí podemos compostarlo uh -huh. una vez que juntamos eso va al compostador que dijo ella donde se hace una descomposición uh -huh. eh, donde agregamos las, los faltantes, porque un, un compost bueno necesita ciertos nutrientes, carbono, nitrógeno y esas cosas que nosotros vamos a agregarle con pasto o con demás nutrientes. Eh, y eso tiene una descomposición de aproximadamente, dependiendo de la cantidad que vamos a juntar, uno o dos meses, dos meses más seguro, eh, donde se agita, se airea, se trata de descomponerlo bien y, y finalmente se, se utiliza. Uh -huh. Eh, bueno, marcabas esto de que no todo el orgánico va para compost, eh, qué sí y qué no, qué se puede y qué no. Principalmente vamos a trabajar con hierba y restos de fruta porque tenemos Ajá. el comedor acá, los chicos eh, tienen sus frutas y qué sé yo y el mate se toma todo el día. Sí. No vamos a trabajar con los restos de comida, uh -huh. eso es importante porque esa comida ya está procesada, uh -huh. tiene condimentos y qué sé yo, eso no puede utilizarse. Claro. Eh, tampoco papel, tampoco pañuelos descartables, plástico, esas cosas hay que cuidar de no tirarlas en esos basureros porque contamina todo y no nos sirve no después. Hacerlo, sí. Claro, de hecho, bueno, esta información también nos sirve como ciudadanos porque decimos residuos orgánicos y tiramos cualquier Totalmente. cosa que sea húmedo, que sea ya lo consideramos orgánico y no. Y no. no, no, no, está todo, lo, hicimos todos cartelitos sí. aclarando bien que sí, que no y también dónde se pueden ubicar esos basureros, dónde pueden encontrarlos para que justamente nos facilite también a la hora de hacer el compost. Uh -huh. eh, ¿Cómo consiguieron los ¿Los contenedores? ¿Cómo hicieron eso para...? Eso lo, lo hicimos nosotros Ajá. con botellas de plástico. Ajá. Le pedimos a los chicos, a todos los chicos que vienen a estudiar acá siempre, si nos podían donar las botellas que ya no utilicen más, limpias y secas, que nos acerquen. Y por suerte tuvimos mucha colaboración con eso. Nos acercaron y bueno les hicimos botellitas, todo en circulito, ocho botellas, arriba, abajo con alambre y ahí tenemos un basurero. La idea también de sacar de circulación todo ese plástico que, sí, que no va a utilizarse. Ajá. Eh, ¿Cómo vienen con la carrera? digo, ¿Qué les aporta esto, esta experiencia? Porque por mínimo que sea es una experiencia con el medio, ¿no? Sí, no, y es poner en práctica todo lo que nosotros estamos dando en la teoría, es como ponerlo en práctica y sentir que podemos hacer algo con todo lo que estamos aprendiendo, aportar claro. nuestro granito de arena. Aparte del trabajo en equipo que, que estamos haciendo sí. ahora, porque todos colaboramos de la misma manera y, y sale bien, hasta uh -huh. ahora está saliendo bien. Y una vez que tengan eh, todo esto recolectado, lo van a llevar al jardín botánico, como me contaban, eh, para las plantas, ¿para qué serviría? Sí, para lograr, a, para que ellos tengan bueno, nuestro compost, a ver si primeramente funciona, claro. ver cómo aceptan eso también las plantas y todo eso, a ver si está bien y bueno poder colaborar con ellos. La idea es usarlos en especies nativas, uh -huh. eh, como reemplazar el compost que ellos ya usan, si el claro. nuestro cumple con los requisitos y tiene los, los nutrientes y esas cosas que se necesitan, cambiarlo y, y usar el nuestro. ¿Tuvieron alguna experiencia previa con, con esta actividad o algo similar? No, estamos todos ah, aprendiendo sí. al mismo tiempo. Ajá, sí. buenísimo. Eh, ¿cómo, bueno, ¿Cómo vienen con la carrera? Digo, ya está por terminar el año. ¿Cómo están? En la última. En la última estirando sí, listo. ¿Presentan la tesis? De... El año que viene. No, todavía eso sí. Falta, Falta un poquito. Falta un chiquito <ríe> Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Y bueno, bueno muchos éxitos. Y si quieren, eh, no sé, pedir que aporten. Sí, nuestro proyecto se llama Teco Lorí. Eh, es una palabra compuesta, teco significa del guaraní, teco significa tierra y lori significa feliz, las últimas IQ, las dos letras desde nuestra carrera tenemos Instagram y Facebook si nos quieren, si nos quieren seguir es Teco y vamos a ir publicando todas las cositas las actualizaciones y esas, y esas cosas Bien, buenísimo, bueno, muchas gracias. gracias gracias a ustedes bueno, vamos a continuar con una pausa y ya seguimos con más aquí en el día. Estamos de regreso aquí en Al Día y ahora nos metemos en el mundo de la literatura, el mundo de narradores orales, porque vamos a presentar el segmento Narradores Orales con Marita Santos, que nos tiene preparada una historia para el día de hoy. ¿Cómo estás, Marita? Buen día. Hola, Florencia. Hola a todos, a todas. Bueno, muy contenta de, de estas últimas semanas, podríamos decir, de sí. este año que estamos compartiendo historias en, en este bloque, ¿no? Bueno, Marita, ¿qué tenés, nos tenés preparado para hoy? Mira, es eh, una historia que estuvimos hace poquito en una contada especial por, bueno, eh, el Día de las Madres, por esta función de maternar y vaya esta historia para todos ustedes. La semana pasada eh, me sorprendí en un gesto eh, que no lo tenía como un gesto mío. Estábamos en la sobremesa, yo no me acuerdo si era con mi familia o estaba sola y de repente empecé la puntita del mantelito, empecé a plegarla dos o tres veces hacia el plato y al mirar ese gesto encontré a mi madre, recordé todos los almuerzos, todas las cenas que el mes ese que después que murió mi papá compartimos juntas. Yo me fui a vivir con ella, ella no quería comer, no quería tomar nada, pero sí charlar. Así que disfruté muchísimo de esas charlas con ella, de reencontrarme después de tanto tiempo ya adulta. Y me acordé, yo no sé si ella haría de antes ese gesto, pero me acordé que en el almuerzo plegaba el mantelito una punta dos o tres veces hacia el plato. Yo que tanto no me quería parecer a mi mamá. Toda una vida trabajando por distanciarme de ella. Y en ese momento me, me tenía mi madre adentro mío. Me acuerdo que desde chica íbamos juntas al, al pediatra, después a la ginecóloga y después de grande también nos íbamos juntas al médico y ella decía «Mire doctor, esta chica es un calco mío». Y muchos se mataban de risa, pero me acuerdo uno que casi le cierra la puerta a la cara y le dijo, señora, eh, espere nomás afuera que, que yo voy a conversar con, con su hija, déjeme la consulta con ella. Ah, no dijo una palabra, pero después le dio una bronca que jamás volvimos a ese doctor. En cambio mi hermana, mayor que yo, ella en todo siempre quería parecerse a mi mamá. Y recitaba, digamos, que yo decía que recitaba aquellas frases que mi mamá siempre decía. Se las acordaba de memoria y las decía con el tono, la velocidad con que decía mi mamá. Por ejemplo, eh, ustedes, ustedes me van a matar de disgusto. Otra que me acuerdo también decía... Ah, las chicas de ahora no se saben respetar. Antes era otra cosa. Y nos matábamos de risa en la sobremesa porque ella se ponía a imitarla, mi mamá. Y yo pensaba toda una vida distanciarme porque yo no era de las palabras, pero sí en los gestos me encontraba. Yo en realidad siempre quise parecerme a mi papá y nunca nadie me dijo, che, qué parecida que sos a tu papá. Jamás logré ese elogio. Y bueno, después de tanto tiempo, y que mi mamá ya no está con nosotros, yo pienso que ese gesto que me sale así espontáneo debe ser como un homenaje. O es una burla, o como un homenaje oscuro que le hago a ella. Y ¿saben qué? Prefiero quedarme con lo segundo, Porque como decía mi mamá, ¿saben qué se hace? Más llevadero. Qué lindo recuerdo a todas las mamás que ya no están también, ¿no? Y a las Así que nos acompañan. Es. Y que nos acompañan siempre en el recuerdo. Este es un relato de Silvia Molloy que se llama Gestos y está en su libro Varia Imaginación. Y bueno. Este texto que, que ella escribió, como tantos otros, y como los relatos autobiográficos también, uh -huh. eh, nos traen a la memoria esas madres, como decías vos, Florencia, que, que no están pero nos acompañan siempre en el recuerdo. Y aquellas madres, no madres, pero que tuvieron esa función y tienen esa función uh -huh. de maternar que, bueno, dejan huellas en Marita, cada uno de nosotros. Eh, hoy estás acompañada... Eh... Hoy no estoy acompañada, pero sí, no, la igual, próxima... Sí, sí, se pudo conectar, así que estás acompañada. Ah, bueno. <risa> Te estás enterando en vivo que estás acompañada. Ah, bueno. Eh, ¿Nos querés contar quién, con quién estás hoy? Eh, sí, hoy estoy con, bueno, Alejandra Oliver Gulle, de Córdoba. Es la madrina de nuestra escuela de cuentacuentos, Tacataca. Ella... Uh -huh. En 2019 estuvo aquí, en La Cruz, ahí la vemos Alejandra, estuvo en La Cruz y participando del festival Montbé que significa ronda de cuentos. Yo les voy a contar porque el currículum de ella es larguísimo, pero lo voy a sintetizar. Es narradora oral, formadora, poeta, gestora cultural, humorista, escritora fundadora y directora de Narra Palabra, que es el Festival Internacional con 21 ediciones, y de la Escuela de Cuentería Narracuentos, que funciona desde 2008 y desde donde ha impulsado actividades de narración oral en Argentina y Latinoamérica. Hace poquito fue eh, la última edición de este año de eh, Narra Palabra, que convoca a muchos narradores de distintos lugares, no solamente de Argentina, uh -huh. sino yo me atrevería a decir de Latinoamérica. Y bueno, queremos escucharte, Ale, con alguna historia para deleitarnos. No. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hace sí. mucho que no uso sí. Zoom. Buen Hace día. mucho que no uso Zoom y me había parecido un fondo de pantalla. Así que <ríe> bueno, bienvenida, bienvenida a este espacio. <ríe> Les cuento que estoy... Este, como casi todo el mundo, con algunos problemas de voz y de, y de gripes, pero feliz, feliz de estar acá, Marita, qué lindo, qué bonito, qué linda que estás, Marita, hace bastante que no te veo por Zoom, y bueno, feliz de que me hayas invitado. Una historia, a ver, voy a contar la, la, la historia cortita, chiquitita, que me abrió tantas puertas como escritora. Siempre cuento que esta historia es increíble porque yo tenía el libro mío para publicar y me faltaba una página y digo, ay, qué feo que no vaya con la última, que esté en blanco. Y, fue el, y la escribí ahí como yéndome para el editor, para el editor. Y resulta que después de, de, de eso fue el texto que más, que más este, se, se, se lee, se cuenta... O sea, el que más me ha hecho conocida. No sé si sienten algunos ruidos de fondo. ¿Sienten ruido de fondo? No, no, perfecto. Está saliendo perfecto. A ver, espérense un chiquitito. Te escuchamos bien, ¿eh? Así que puedes avanzar. Ahí está. Este, Bueno, eh, la historia es así. Ella masticó una por una las letras que lo, nom lo nombraban a él y se las tragó para que su amor ya no tuviera nombre. Después hizo a Nicolás la foto del portarretratos. También maticó y tragó cada pedazo para que su amor ya no tuviera rostro. Luego recordó las cartas de amor que él le había escrito. Y, y también la buscó del último cajón, las leyó por última vez, la rompió en miles de pedacitos y se tragó cada uno de esos miles de pedacitos para que su amor ya no tuviera historia. El empacho le duró toda la semana, el amor toda la vida. Se murió a los 90 años de un ataque al corazón. Los médicos que le abrieron el pecho en un intento desesperado para salvarle la vida encontraron la aorta obstruida con un pequeño pedazo de papel amarillento. Estaba escrito con letra de hombre y decía, te quiero. Qué lindo. Bueno, eh, muchas gracias Marita, como siempre te decimos, por traernos estas historias, por el aporte y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos Florencia, gracias Alejandra, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias ambas. Bueno, nosotros vamos a compartir una pausa, una pequeña pausa y ya seguimos con más. de regreso último bloque del día y vamos a compartir ahora el segmento cultura y turismo para la tercera edad ya le damos el pase a Belina que está preparada para el día de hoy bienvenidos una vez más a este bloque a esta sección de cultura y turismo para tercera edad Señoras y señores, queremos contarles que se viene el fin de ciclo. Se viene este rejunte de todo lo que fuimos transitando a lo largo del año. La verdad que muchísimas satisfacciones, muchísima gente a la que agradecer y también muchísima gente con la que queremos compartir. Así que de esta manera vamos a hacer la invitación formal aquí, en este, en este lugar, en este medio, en este espacio que tenemos para la difusión del trabajo que venimos realizando con tanto amor con tanta pasión por lo nuestro pero por sobre todo con esto de interactuar con la tercera edad ellos que han vivido y han sabido eh, transitar los años de su vida hoy dejan grandes improntas en nuestra provincia de misiones y no solamente en misiones sino que en toda la región en toda la mesopotamia argentina vamos a estar realizando el día 4, ¿sí? este domingo 4 de diciembre, a partir de las 18 horas vamos a eh, hacernos cargo de lo que es el Centro Multicultural de la Costanera de Posadas. Allí van a poder ver todo lo que estuvimos realizando durante el año. Eso que estuvimos compartiendo con ustedes, que ustedes veían que veníamos y un día le contábamos que estuvimos en Federación Entre Ríos presentando el mate que tuvimos la compañía del Chango Espaciú, que después más adelante estuvimos en San Carlos Corrientes, ahí donde tenemos las ruinas jesuíticas, donde nos zambullimos en el tiempo y conocemos lo que fue la gran historia de la evangelización aquí en, esta, en este fragmento de nuestra tierra. Y bueno, allí en San Carlos nosotros pudimos también plasmar nuestro proyecto y dejar la impronta del taller de Cultura y Turismo de Tercera Edad de la UNAM avalado también por el IPS. Bueno, así también anduvimos por otras partes de la provincia. Sí, nosotros estuvimos eh, en el norte, en lo que es la costera de, del Uruguay, haciendo una interacción con la gente de Albapose. Bueno, esta gente va a venir el 4 para ver todo lo que nosotros plasmamos y trabajamos en pos del desarrollo turístico de esta sección de la provincia así también estuvimos participando de la fiesta del turismo rural, esto que está tan pero tan en auge y que es tan pero tan importante para el, el nuevo turismo, ¿no? sabemos que hoy por hoy el turismo depara mucho de esto del aire, del aire puro, de, de cosas nuevas, de innovación, pero por sobre todo seguir con lo que es natural, ¿sí? Entonces ahí es donde el turismo rural pasa a un primer plano y Capiobí está muy bien posicionado en este sentido, realiza una, una fiesta anualmente y nosotros estuvimos también ahí marcando eh, un puntito más con eh, el taller de cultura y turismo para tercera edad. Estuvimos en la fiesta nacional del té, ¿sí? Estuvimos allí... Dando eh, valor a lo que ha sido el primer plantador de té de la República Argentina, tuvimos la dicha de homenajear a su heredero y eh, bueno de esta manera también hicimos conocer que aquí, en la zona sur de Misiones, más exactamente en Tres Capones, eh, ha sido el lugar elegido para las primeras plantas de té de la república argentina bueno recientemente estuvimos en santo Pipó, sí, allí en la, en la fiesta del mate también marcando una impronta con juegos de interacción con los niños referido a este emblema argentino que es el mate así que en todo el año la verdad que fue un rejunte de actividades, de emociones, de sensaciones, de gente hermosa, gente, nuevos amigos, porque hicimos un montón de nuevos amigos. Así que toda esta gente va a estar el 4 de diciembre a las 18 horas en el Multicultural de la Costanera de Posadas para que juntos brindemos por el final del año y por un año muchísimo más próspero, donde podamos seguir marcando lo que significa la cultura y el turismo para el desarrollo turístico de toda la región. Entonces, de esta manera, afianzamos raíces, mostramos lo que sabemos, lo mejor de lo nuestro, y también focalizamos en un buen porvenir y en lo que tiene que ver con la economía y con todo lo que el turismo depara y acarrea. Así que, señoras y señores, todos, absolutamente todos, cordialmente invitados este domingo, 4 de diciembre, 18 horas, multicultural de La Costanera. Muchísimas gracias por compartir este ciclo, este micro, que lo hacemos semanalmente aquí en este lugar y que realmente agradecemos a todo el equipo técnico por la grata compañía y por ¿Cómo se portan con nosotros? Es extraordinario saber que existe gente así. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias Abelina. y también eh, para nosotros un aporte compartir con ustedes. Y nosotros ya estamos llegando al cierre de la edición de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en transmedia.unam.edu.ar, la página donde nos ves en vivo y donde encontrás la Mediateca con todas las entrevistas, todos los ciclos. Producidos aquí desde la televisión universitaria. Eh, podés seguirnos también en todos los canales de aire y de cable donde salen los contenidos de TUM, Canal 12, Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado, eh, Somos Misiones, Giga, Red y otros canales que también se van sumando, así que no te podés perder la programación de TUM. Nos vemos, que tengan una excelente jornada y que la pasen muy bien. Chau, chau.